congreso mutacional. Lo primero que les puedo recomendar es la lectura de los libros sagrados de la Torá para la cábala ¿no? Ustedes saben que la Torá son los cinco primeros libros de la Biblia cristiana. Todas las cosas que a ustedes les hagan bien, toda filosofía que a ustedes los conduzca a Dios, está bien. El arte es Dios. Dios se manifiesta en el arte. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional SF.com Tenés que escribir.